Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte otra semana más. Soy Osvaldo Cazares y te doy la bienvenida a Poderes, este espacio para conectar, como todas las semanas, con nuestra capacidad personal para transformar nuestras perspectivas a través de este espacio, que es un espacio de conciencia, responsabilidad y espiritualidad. Sigue, invita y comparte, suena la campana en Facebook, Instagram y YouTube para que este mensaje llegue a más personas, para que te lleguen las notificaciones cuando estos lives estén sucediendo. Y hoy quiero hablar de uno de los temas que a mí me parecen más poderosos. Y creo que, si bien he estado hablando de temas importantes, profundos e espirituales, ahora quiero hablar de temas que van más profundo en mis trabajos personales. El mes pasado fue para mí muy revelador con el tema de poder abrirme totalmente contigo a través de esta serie de cuatro lives en donde estuve hablando cada semana de algo que forma parte de mi vida y fue el mes del Pride, con el que estuve trayendo a personas... Eh, invitadas para poder hablar del proceso, tanto del camino espiritual y cómo esto se interconectaba con su camino eh, de, de aceptación, tanto de su orientación, eh, como de su orientación sexual, como su identidad de género. Y eh, para mí fue como muy revelador y por eso es que quiero hablarte ya de estos temas que tienen que ver más conmigo, me siento más en confianza. Y si no viste estos lives y te resuenan y quieres verlos, échate un clavado en los últimos cuatro. Entonces, hoy quiero hablar del poder del merecimiento. El poder del merecimiento es uno de los, el poder, perdón, del llamado, olvida todo lo que te acabo de decir, el poder del merecimiento fue el, la, la semana pasada, el poder del llamado a la autenticidad. Y el poder del llamado a la autenticidad... Me parece que va muy de la mano con lo que vimos la, la, el mes pasado. Pero esta vez quiero hablar no solo de las personas que forman parte del colectivo LGBTIQA+, sino que además eh, de a todas aquellas personas, aunque todo, ningún tema fue excluyente, eh, si sí hablamos de temas en específico. ¿okay? Entonces... Primero, ¿qué es la autenticidad? Y esto es bien importante y voy a meterme a la RAE para explicarte rápidamente qué dice que es la autenticidad. Autenticidad. Y según la RAE, la autenticidad es, aquí está, consecuente consigo mismo que se muestra tal y como es. Eh... Certificación con que se testifica la identidad y verdad de algo, y esto es bien interesante porque ser consecuente contigo mismo eh, o contigo misma y mostrarte tal y como es, es algo de las cosas que se dicen tan fáciles, pero que en realidad nos cuesta a veces tanto trabajo. Mostrarnos tal y como somos requiere varias cosas. Y por eso me parece importante hablar de este tema. Pero, ¿qué ganaría yo si me muestro tal y como soy? Eh, porque implica, pues, que... Tendré que lidiar con cosas que a lo mejor y no están funcionando, como el rechazo o el, el, la incomodidad o vulnerabilidad. Pero una de las cosas que puedes ganar si conectas con la autenticidad son dos cosas que para mí han sido importantes. Bueno, y no quiero hablar de lo que tú vas a ganar, quiero hablar de lo que yo gané cuando yo conecté con esto. Fueron dos cosas bien específicas. Uno fue paz y no paz por... O sea, vaya, sí, sí sucedían cosas afuera y evidentemente en algún punto eh, he vivido rechazo y claramente me ha movido y me ha dolido eh, como cualquier otra persona, porque soy humano. Eh, si no me refiero a paz conmigo, a sentirme en paz conmigo, a irme en las noches a la cama y decir, fui ya esto ya lo he hablado constantemente y no sé por qué a iba a volver a salir, así que algo, algún mensaje está ahí que es... Soy suficiente, hice lo suficiente y me siento satisfecho con este día. Eh, y para mí esa es la importante o, o uno de los beneficios más valiosos que yo pude encontrar en la autenticidad. El sentirme en paz conmigo. No sé si con las otras personas, no siempre fue con las otras personas, pero fue conmigo. Cláusula en letras chiquitas y asterisco antes de iniciar con esto es que no se trata de pelear con toda la gente, no se trata de adjudicarnos guerras de las otras personas, no se trata de buscar cualquier situación para pelear con las personas. A veces, eh, como dice un curso de milagros, eh, los milagros son expresiones de amor, que justo esa fue mi primer mi primer live contigo en Poderes, entonces puedes ver El Poder de los Milagros, el primer capítulo. Y entonces... Eh, un curso de milagros dice esto y lo dice bien importante. Un milagro es una expresión de amor. Y las personas actúan, ya bien, si bien eh, cada acto de, de cualquier persona tiene dos eh, situaciones o tiene dos monedas. O bien es una petición de amor o bien es una expresión de amor. Y si no está expresando amor, te está pidiendo amor. Y en muchas de las cosas que a veces cuando te comportas co auténticamente y congruentemente con quien eres y tomas decisiones que están congruentes con quien eres, en esos momentos es ahí en donde, si bien no se trata de generar guerras ni peleas ni discusiones innecesarias, a veces regalar el silencio también es una forma de hacer milagros y una forma de expresar amor. También es saber que cuando hay que poner límites claros y cuando hay que defender nuestros ideales sin ser agresivos o sin no conectar con el amor, sino rechazarlo y entonces no expresarlo, eh, uno demostrarlo. Pero bueno, entonces cierro el paréntesis, ya dije, paz conmigo mismo. Y el segundo es bienestar, bienestar. Estoy bien, conmigo. Me siento bien, me siento en un espacio en el cual estoy bien. Y esto es bien valioso para mí, porque entonces ahí es donde puedo entender que no importa a veces el ruido ajeno si, enmigo, si conmigo me siento en paz, no hay estática en mi mente, no hay estática, ya sabes, como en la radio o las televisiones de antena eh, que generaban estática, no hay, no hay ruido, hay silencio dentro de mí y me escucho fuerte y claro y sigo fuerte y claro con esto y para mí eso ha sido una de las de los dos beneficios que para mí han sido más valiosos con conectar con este llamado a la autenticidad. El llamado a la autenticidad autentic no siempre es útil no siempre es amoroso, armonioso y cómodo, y no pasa nada. Sin embargo, si ha sido incómodo, ruidoso, escandaloso, eh, o molesto en ocasiones, hay que entender que ciertamente pueden haber algunos eh, obstáculos o desafíos o resistencias que a lo mejor te estás poniendo a ti mismo o a ti misma. No sé, puede ser. Eh, y otra de las cosas que puedo decirte es, o sea, ¿a qué me refiero con no sé, puede ser? Es porque no puedo generalizar por todas las personas pero es algo que por lo menos en mí, yo sí lo noté, que habían resistencias u, u obstáculos que yo mismo puse ahí, que yo mismo decidí que viene ahí, que yo mismo esos límites yo mismo me los creé, donde decía hasta aquí puede llegar lo que pueda, hasta donde puedo amar, hasta aquí es donde yo puedo eh, establecer de dónde generar ingresos o seguir mis sueños o seguir eh, lo que mi cuerpo me pide. Entonces, esto ha sido común constantemente en el tema de lo que el amor y la autenticidad es, y el amor propio, claramente. Entonces, la autenticidad o el llamado la autenticidad es una expresión de amor propio. Es una forma de hacer milagros, pero no hacia los demás, sino hacia nosotros mismos y hacia nosotras mismas. Es dejar de mirar afuera y empezar a mirarnos adentro. Pero en vez de mirarnos adentro para seguir siendo jueces o juezas, para seguir eh, juzgando, que es lo mismo, para seguir diciendo, delimitando, concluyendo, definiendo cómo se supone que debemos de ser, hacer, comportarnos, eh, decir, decidir, actuar o no actuar, es en muchas ocasiones, parte de nosotros, o gran porcentaje es de nosotros. Cómo reaccionar también. Entonces, esto me parece bien valioso en el momento de escucharnos auténticamente. Entonces, no se trata de preguntar a veces quién soy yo, sino a veces preguntar qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo no quiero, qué es de lo que está en mi vida que quiero más, ¿Y qué es de lo que no quiero en mi vida? Lo cual muestro gratitud porque no se encuentra en mi vida y no lo quiero en mi vida. Entonces, esto que deseas propiciar o evitar o eliminar o eh, mantener es importante al momento de conectar con la autenticidad, siendo congruente y coherente conmigo misma, conmigo mismo. Y desde este lugar darnos el permiso para construir y caminar nuestro camino de la mano con nosotros o de nosotras y desde este espacio eh, darnos el permiso de llegar hacia donde escuchemos o sintamos que vamos de llegar, sin un destino fijado, aunque, y esto ya lo he hablado en otros temas, los objetivos también son importantes porque nos definen una trayectoria, pero el proceso para llegar ahí y también el permiso de ajustar esas velas van a ser importantes en el momento en que nos escuchemos desde la autenticidad. ¿Ok? Tres cosas importantísimas es escucha a tu cuerpo. Escucha a tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? ¿Está contraído? ¿Te sientes eh, pesado o pesada? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Cuando algo nos causa conflicto o algo nos causa eh, incomodidad, enojo, tristeza, impotencia, frustración con nosotros mismos, con nosotras mismas, nuestro cuerpo se siente contraído. Estoy eh, exagerando los, los, eh, las reacciones, pero al final lo que quiero decir es esto. Se siente contraído, se siente que algo no está sucediendo. ¿Qué pasaría si pudiera estar desde un lugar expansivo, no contraído, expansivo. ¿Cómo pudiera empezar a sentirme más ligero conmigo mismo, conmigo misma? No sentirme pesado, cansado de mí, de escucharme a mí, de no querer estar solo conmigo, de crear, de no darme el tiempo para saber qué es exactamente lo que quiero. Puede ser un camino temeroso claramente porque nos da miedo a veces encontrar del otro lado a esta juez o jueza, a, este, a esta persona que puede avergonzarse de nosotros, decepcionarse de nosotros, o eh, re, restregarnos, se me fue la palabra, eh, restregarnos o recriminarnos algo que hemos hecho. Porque creemos que a veces, cuando nos vamos a conocer a nosotros mismos, vamos a conocer únicamente eso. Y como también dice... Marianne Williamson, en Volver al Amor, es que a veces nos da más miedo nuestra luz que nuestra oscuridad. Y tal vez sí, te encuentres con esas, eh, con esas sombras, con esos espacios que a lo mejor y, sí eres así, sí te has un comportado de esa manera. Sin embargo, hay otras tantas cosas con las que puedes conectar a lo largo de escucharte y conocerte. Y te darás cuenta que tú puedes elegir a cuál espacio darle un poder. Y también saber que no hay bandos sino es un todo, eres un todo. Y dentro de esta totalidad y completud se encuentra quién realmente eres, quién puedes llegar a ser, quién estás siendo, quién no eres, quién, es, quién no quieres volver a ser y quién te gustaría intentar volver a ser. ¿Qué pasaría si hoy te empiezas a dar el permiso de ser los diferentes yo's que a lo mejor y no te has dado el permiso? ¿Qué pasaría si hoy te dieras el permiso de dar este primer paso con una acción simple, sencilla y que pareciera que no tiene eh, importancia o repercusión, pero que al final puede empezarte a mostrar con confianza que puedes empezar a construirte desde este lugar y que puedes empezar a vivir este camino. Escucha tu cuerpo, escucha también a tus emociones. ¿Qué te dicen? ¿Cuáles son las emociones que constantemente sientes? ¿Enojo, tristeza, impotencia? frustración, vergüenza, plenitud, paz, tranquilidad, calma, bienestar, alegría. ¿Cuáles son? Escucha tu cuerpo, escucha tus emociones y escucha tus conversaciones ¿Qué te dices a ti. ¿Cuáles son las conversaciones que constantemente te dices a ti? ¿Qué te, qué te dices a vos y esas grabaciones y esta playlist constantemente en tu cabeza? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Hacia espacios de vergüenza, de enojo, de regaño? ¿O estos espacios de empatía, compasión, eh, amor, autoestima, expansión? Existen muchos matices y existen muchas maneras. La autenticidad no solo es cómo nos mostramos al mundo. Claramente, cómo nos mostramos al mundo es una expresión de quiénes somos. Pero ¿quiénes somos? representa muchas manifestaciones y expresiones de quiénes somos. Entonces, eh, a ver si lo dije bien. Eh, Cómo nos mostramos al mundo representa muchas expresiones, o más bien tenemos muchas formas de expresarnos en el mundo y de relacionarnos con el mundo, porque hay muchas formas de quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Entonces, si bien como nos vemos y nos mostramos al mundo, es una parte de todo lo que somos, de la completud y la complejidad y la riqueza y la diversidad que existe dentro de nosotros, este también es un espacio para empezar a darte el permiso de mirarte adentro y empezar a ajustar esos engranes, a aceitarlos, a quitar el polvo, quitar las telarañas y darte el permiso de pulirlo, brillar, funcionar, expresarte y reinventarte. Soy Osvaldo. Cazares, esto es el poder del llamado de la autenticidad. Cuando te das cuenta también de que en tu vida eres tú y te das el permiso de ser tú, te darás cuenta que por consecuencia también le permitirás a las otras personas ser quienes son, incluso cuando, esa, cuando eso no va dentro de tus expectativas o de tu propia agenda. Y en una conversación que Brené Brown, una de mis autoras favoritas, junto con Oprah decía, es la gente que realmente está enfocada en tu crecimiento, en tu evolución, estará bien cuando digas que no. Porque eh, la gente que se decepcione cuando digas que no a algo, es gente que tiene su propia agenda y no estás cumpliendo con su propia agenda. No estoy hablando del poder del no, que también ese es otro tema. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando la gente realmente en tu vida está enfocada en tu evolución, en tu crecimiento, no hay agendas escondidas, no hay dobles agendas, no hay dobles intenciones, no hay intenciones ocultas más que la de verte crecer. Seas quien seas y cómo te muestres. Y eso es muy valioso. Y Poco a poco, también tú podrás darle el permiso a otras personas, sin agendas, sin dobles intenciones, de ser quienes pueden llegar a ser. Nos vemos la siguiente semana con el poder de mandar todo a la mierda. Si este mensaje te resonó, sigue, invita a quien pueda servirlo y comparte este video. Y puedes ver los demás videos en la serie de Poderes en Instagram, en YouTube y en Facebook. Soy Osvaldo Casares, esto es Poderes. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos la siguiente semana, como todos los miércoles, a las 7 p.m. Que estés muy bien.